Hoy entrevistamos a Pepe Romero, lo hacemos aquí en este establecimiento tan bonito en San Pedro de Alcántara, que tanto cariño y tanto cuidado y mimo ha empleado en él, no solamente él, sino toda su familia. Y es que realmente, bueno, dice que por algo, ¿no? Por algo tiene la fama que tiene, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar con él porque recientemente, como todos habéis visto en las noticias, en la prensa, ha salido en periódicos, en televisión, en radio, eh, que ha sido nombrado ciudadano honorífico, otorgado por la cabeza. Ayuntamiento de Barbella, felicidad en primer lugar, Pepe. Gracias, gracias, mujer. Bueno, gracias. Que, que son muchos años trabajando. A mí me gustaría en esta entrevista hacer un repaso, porque, claro, tú dijiste unas palabras muy bonitas y cosas que la gente loco se quedaron como un poquito, ¿verdad? Con lo de ah, bueno, la sí, lotería. Sí. Bueno, pero. Es, ¿queremos? La verdad, es una lotería. Es que, que tengas cuatro hijos y que los cuatro se lleven bien, los cuatro estén en los negocios y que estén como esclavos aquí, como están todos. ...y, y pues, ahí la Carmen tiene dos carreras y dice no me quedo en lo nuestro... ...y eso que estén unidos que de esta forma es la única forma que, que pueden seguir para adelante... ...y entonces pues, oye para mí eso pues no, la lotería, el premio gordo de, de, de la más grande que haya. Sí que es verdad y fíjate y, y saber inculcarle tanto tu mujer como tú... haber inculcado el trabajo y que sigan esa línea ¿no? o sea que es una herencia también... Bueno... Sí. La, la, yo era novio de mi mujer cuando la conocí con unos 14 o 15 años y después a los 20 años pues me, me la traje a mi casa porque no se llevaba bien con la tía, que estaba con la tía y total, digo mira, vente a la casa y ya está. y Pero si vamos juntando, no como ahora que se junta y viven, duermen juntos, no, no cualquiera, mi padre, mi padre, mi madre, cualquiera, descarrilaba nada. Estaban siempre encima. ...y entonces pues ya cogí yo y puse los 20, en, eh, los mariscos... ...cuando tenía, cumplí ya los 20, los, los 20 años... Ya, sí, bueno, ...tú dijiste, tus palabras, que te, a ti siempre te había gustado... ...tener muchos negocios, que era sí. algo que tú lo llevabas eso... ...sí, porque yo hasta en, en la hostelería comencé a los a los 12 años... Sí. Eh, ...con mi padre y eso, y ya yo quería aprender cocina, aprender cocina... todo ...lo, lo que yo tenía necesitaba para mí, prepararme, lo que yo iba a hacer... ...y entonces me preparé en lo que iba a hacer... ...y entonces cuando abrí para los mariscos pues, sin problemas ninguno... Y, eh, ...y a los seis años... ...pues le digo a, a mi mujer, digo... ...cusa, vamos a cazarnos, ¿no?, y dice mi padre, ¿cómo?, digo que digo que si nos cazamos... ...dice, no, es que ya tenía que haber cazado... ...pongo yo, la fecha la pongo yo, 25 de... ...de enero, pues, pues ahora pues, a casarnos... ...y, y nos casamos... ...me da la bendición para casarme... ya la tienes hace tiempo... ...nos casamos después al año y medio... ...más o menos vino la carne. ...después un año más tarde vino el Pepe... Y dijimos, bueno pues ya tenemos la parejita... ...que coño... ...después vino el Carlos... La... ...después vino el Javi... ...y bueno, entonces aquí ya hay que parar... ¿eh? ...total y... A los 12 años, la, yo me acuerdo un día que pues, teníamos la música de Mel y nosotros vendíamos un millón y medio de pesetas en cuatro horas más o menos. Y, y había que cobrar en, en, en 10, 15 minutos. Y la Carmen con 13 años estaba de cajera. Y el Pepe con 12 años llevaba la barra del bar con la pila de camarero que había, con la pila de gente que había ahí. Porque entraban 400 personas ahí, a, al, al seringuito primero. Pues nada, pues. A, y a trabajar, ya trabajar... ...ya el Carlos cuando cumplió los posición, ...estaba ahí jugando, ¿eh? ya cumplió a los 12 venga... A los, ...a los 12 ahora a los 16, no, pues ya a los 12 ...venga, <ríe> ...y ha aprendido ellos, han aprendido la hostelería... ...de chicos se han criado con la hostelería... ...y, y nada no más que conocen la hostelería... Pues, y ahí están, y yo estoy porque es más orgulloso que puedo estar... Mi y después sigo trabajando más todavía... ...porque me he estado siempre, siempre trabajando... ...después comencé ya, cogí también en la Perla del Mar, el restaurante de la Perla del Mar, que era el mejor restaurante que había aquí, ya después cogí la parada de autobuses también, que ahí en la parada de autobuses fueron 15 o 16 personas las que me a trabajar. Pues, mucho empleo, que sí, eso sí, también. No, no, yo, eh, la cantidad de empleo que ha generado y además, de hecho tienes aquí algunos que son antiguos ya, sí, muchos años, ¿no? A, a, nada extraño, no, es que yo lo tengo de, más tarde. Pero vaya, que allí ten en cuenta que yo llegué a tener más de 60 empleados ¿eh? en aquellas fechas. ¿eh? Más, a 60 familias me arruiné y tuve que salir otra vez arrancar de nuevo otra vez pero vaya que eso no es malo se arranca de Aprendiste, aprendiste de los errores para luego hacerte más fuerte se ¿no? arranca de nuevo y arranca de nuevo otra vez y, alá, y para arriba y, para arriba, ¿no? y eso eso sí, es lo que hay ...realmente como tú has visto tú, tus hijos... ...que han llevado todo este tema de ver a sus padres trabajando... ...porque claro también... ...pues no ha sido como otros matrimonios... ...que han cogido los fines de semana y se han ido no, por no, ahí... No. Los, ...si bien se van a trabajar que no lo? ...ellos lo tienen muy, muy claro que... cuanto más grande sea el día de fiesta... ...más tienen que trabajar, ...lo vemos cada día, lo vemos cada día... Eh, vemos sí. cada día ...y ¿no? después eh, tienen la suerte que han cogido unas mujeres... ...que son fantásticas... ...porque las mujeres son igual que ellos, exactamente igual... ¿Y qué, qué, cuál piensas tú que ha sido el éxito, el éxito de tu negocio? ¿Qué filosofía es la que habéis llevado para que el negocio sea por hoy un referente en San Pedro? Mira, esto es la calidad. Si tú das calidad y das servicio, pero lo, lo mejor es la calidad. Mucha calidad, mucha calidad, mucha calidad y, y da un buen servicio, por supuesto. Y eso es lo que te hace que subas. Si no, no. Y si siempre lo dije, digo, no ha bajado nunca la guardia. Y de eso llevan ellos ya, alrededor de 20 años, que, que le dije, digo, ahí ten los negocios y para adelante. Y cuando yo me dije, dije ovilarme", jubilarme, que él se lo celebra a lo grandito, me dicen, papá, no, no, no, te tiene que quedar 5 años más porque no estamos preparados. Yo no me he tirado tan preparado, lo que pasa es que me dejaron cinco años más. Me sacrificaron. ¿Con la cocina tradicional? ¿O han seguido los pasos de una cocina tradicional mediterránea? Sí. ¿O se han incorporado también cosas innovadoras? No, innovadoras no nos quieren incorporar nada. Y además, mi Carlos es un gran cocinero también, y Javi, igual. Son buenos cocineros, pero que ellos no quieren nada más la, la, la Mediterránea, la suya. con bueno, esos toques también del cítrico, había cítrico, bueno, que no. eso una pinceladita también. Estas son las locuras mías, cuando no tengo nada que hacer, pues digo, bueno, voy a inventar esto, voy a inventar la otra, y me ha ahora por el cítrico. Y lo bueno que son ceviche, ...eh, con el caviar cítrico, que es que eso no lo hay en ningún lado. Es eh, que aquí está más que lo hay aquí. Pues ahora he sembrado aquí en San Pedro, allá por los 100 árboles he sembrado. ...y además los que se aquí son buenos... ...porque es, eh, el verde, el rojo que no lo hay en ningún lado... ...es que no lo hay, ¿eh? me he tirado tres meses esperando el rojo... ...que venga de Holanda... ...y, y el champán, el roza... ...pues yo ya tenía allí, porque en los árboles de allí tenía ya... ...pues tenía allí 42 árboles y tenía de todo ligado de esto... ...pero ahora esta calidad de aquí no, esta calidad viene de toda de allí". ...viene toda directa... ...lo bien que combina Pepito, hijo, en la tercera generación... ...lo bien que sabe combinar los cócteles también con el cítrico... eh, eh. eh el ...la tercera generación lo hace también... El nieto jo, le, en, borda, le eh. encanta, le encanta la costelería... Ese le he dicho al padre que por aquí en la terraza esta no le hacemos... ¿No? ¿La la, no, ¿la, ...no, hacerle herbar los mariscos, que es que quiere coger lo primero del abuelo... ...le digo, coño, ¿no hacemos aquí herbar los mariscos igual que en los mariscos... ...y se lo toda esta terraza para eso... ...y después por la tarde pues para costelería... ...y la pregunta por los proyectos futuros... ...ya no te lo pregunto... ...porque ya me lo has dicho... ...los proyectos futuros cuáles son de aquí... ...yo, yo quisiera eso... Yo, a, mí, ...a mí me gustaría que aquí se montaran... los mariscos... ...y en la pérgola grande un paz... Bueno, ...pero un paz de lujo... ...bien montado, elegante... Es que no hay... ...porque es que lo piensa, no hay es aquí... Que, es que este restaurante ya necesita... ...porque ya este, este, este, este restaurante... dirá hacia la playa... ...entonces tenemos la parte de esta... ...que se está haciendo banquetes... ...yo prefiero en vez de banquete... ...hacer un paz bonito, guapo, elegante, elegante, elegante, elegante, una buena costelería y, y darle un caché y aquí en esta parte montar, herbalos los mariscos, estilo bodeguita y bueno y marisco así como yo lo tenía allí, al estilo de allí. Bueno, asequible a los bolsillos sí, sí, también, ¿no? Que ¿no? Que, no sea... que no tenga por qué comer allí, que aquí puede comer por menos dinero, pero bien, es una cosa buena. Pero, Pepe, ¿cómo se lleva esa placa ya con un distintivo que dice que tú eres ciudadano honorífico? ¿eh? ¿Cómo se lleva esto? Porque me parece tan bonito, me parece Hombre, algo. Es una cosa que, que, que te, te, es lo más bonito que te ha podido pasar, aparte de los cuatro hijos y la mujer que tienes. Lo mejor que te ha podido pasar es que te dé una cosa de esta y en vida. Entonces, pues la verdad es que estoy muy contento. Podría pues haber llevado lo puesto, ¿eh? Que yo pensaba que me iba a llevar sí, pero, puesto hoy. ¿eh? Si llevar la chaqueta, sí. Bueno, ya te lo veremos con la chaqueta, ¿no? Ya te lo veremos de hecho, con la chaqueta. Lo que es el diploma y todas estas cosas, sí, las voy a poner con, sí, a con el título mío de cocinero que sí, tengo ahí todas esas cosas. Los quiero los quiero poner. Todavía no me la ha puesto a Sergio porque están cambiando allí en Calacalúa a toda la parte de la calle y no le ha dado tiempo. Pero en sí, cualquier sí, eh. mañana pasado mañana está puesto. Ha sido muy bonito y tus palabras también fueron muy bonitas, porque cuando dijiste de la lotería, es que realmente se pensó la gente al principio: dice va a tocar la lotería y, y se piensa uno que, que, que te había tocado cuatro veces la lotería. Hombre, y es que es... Yo, yo hablo de corazón, lo siento, yo lo dije sí, todo. todo batería, ¿no? Yo no, no, no sea... necesito apuntar nada porque yo, las cuando hablo, hablo de corazón porque los conozco todos y lo tengo, bueno, o sea, lo, tengo, la, lo tengo. La cabeza claro. se emocionó y todo un poco pues... con tus palabras, ¿no? Creo sí. que la cabeza se emocionó un poco. No, pues cuando llega aquí, eh, me dice mi Carlos: ¿Tú ya estás llorando? Porque le he puesto en la, la cinta y está llorando. Pues que fue muy bonito. <risa> o que, era que, era que... Porque quiera que verlo lo puede seguir en nuestro canal de un Marbella porque Romero. no haya estado. Y ¿no? el Félix Romero lo dijo: y, Joder, va, más como como te metido. <risa> Sí. Muy bien. yo tenía que hacerte una entrevista para hablar de este tema porque después de tantísimos años porque las cosas no se dan por nada sabe es de mucho trabajo de mucha lucha de estar en todo porque también colaboras con Aspande colaboras con Fundatú colaboras no, con todas ya, las causas no yo es lo, que, que, o sea, que, lo que, que dije lo que dije sí. también que mira a mí me cae muy mal muy mal muy mal que los partidos políticos aquí se estén tirando como se están tirando uno a otro, siendo estos amigos siendo que eso sabiendo que los votantes de cada uno van a votar cada uno no va a haber cambio, esto está claro, las votaciones. Por favor, no le saque cosas no, de tus padres, de tu esto, de lo otro. No, no meterse en eso, sino al revés. Aportar cosas, ¿verdad? Positiva? Aportar cosas. Yo quiero hacer Marbella esto, quiero hacer esto, que creo que se puede hacer de esta forma y de esta. Aportar y llevarse bien entre todos los compañeros. Y si hay una cosa que es buena, votarla todo a favor. Si después se lo vamos a tener en consideración. Porque a mí que, pues, ha habido cosas que, por ejemplo, que yo he visto y digo, bueno, pero este hombre ¿por qué no ha votado a favor? Tiene una cosa que, que es bueno. Y vota en contra, pero por ir en contra de, de esa persona. Eso es tontería. personas que realmente amen San Pedro, amen Marbella y, y hagan el bien por ella, por Aquí esta ciudad que tanto queremos todos. Los concejales que se presentan deben de llevarse muy bien, muy, muy, muy bien, porque después tienen que estar juntos siempre. ...y no falta tanto el respeto como se están faltando... ...se están faltando el respeto hasta no por más... Estas, ...estas elecciones es que a mí me dan hasta vergüenza... ...de oír a algunos de ellos... ...por favor, y como tienen que ir... y honradamente hablando... ...debería una ley que prohíbe a los insultos... ...porque eso realmente es, que es no un cabe, ejemplo... Toque, no ...para ir. la gente joven que lo escuche, para la gente y tal... ...tocame, es que... tocame no puede ser... ...porque por ejemplo, aquí, sin Marbella ...mejor que podéis Marbella por ir... Ten en cuenta que Marbella está ahora mismo arriba, está como, como a lo primero, antes de entrar a Jesús. Mucho antes, vaya, porque cuando Jesús entró estaba arruinado y todo. Pero vaya, que está en todo su apogeo Marbella. Y Marbella merece de, de estar donde tiene que estar. Y de eso nosotros no hemos despedido a nadie. Esto está lleno de gente siempre. Y no hemos despedido a nadie, hemos tenido toda la gente del invierno la hemos tenido. Y, hobby, que pusiste que tuviste que hacer de todo también para seguir y, ahí y ahora tiempo. y ahora tenemos, tenemos toda la gente ahora también o sea que, y ahora estamos buscando gente y nos encontramos, pues necesitamos 20 o 20 años un montón, ¿no? claro porque, porque, aquí, aquí y no porque tú, tantos años que llevas aquí de experiencia porque tú has vivido la época gilista la que lo has mencionado, sí, todo, has todo. vivido todo y los famosos cuando han estado aquí también todo, todo, eh, todo, todo, todo. eso lo has vivido ¿tú a, a la altura la que está ahora mismo Marbella no has estado nunca, nunca Nunca. Ahora está mejor que nunca. Y esto es gracias al funcionamiento del ayuntamiento que tenemos y a la alcaldesa. Bueno, vamos a saludar a tu esposa, Isabel. No, bueno, sí, porque él te menciona. Lo primero que hizo en sus palabras, como lo habrás escuchado, es mencionar a mujer. Aquí una mujer trabajadora, una mujer 10 y que siempre ha acompañado a su marido y a sus hijos. Ahí está, mírala. ¿Eh? Radiante, ¿Y Isabel, ¿cómo has visto ese merecido premio? Bien, Porque bien. Soy los dos, ciudadanos honoríficos, soy los dos, no solamente Pepe, tú también lo eres, una ciudadana honorífica. Enhorabuena. Y tu madre, ¿Y ¿cómo estás? Está? Ella está, está recuperando un poquito. Sí. ¿eh? ¿Ya habrá algo? No ¿no? pasada también por todo y yo te agradezco mucho tus palabras y la de Pepe, que soy dos campeones, campeonísimos. Y a tus hijos, así que este premio para toda la familia Romero. Muchas gracias, gracias y enhorabuena bien, otra vez. Bien, gracias. Bien. Gracias a los dos, gracias.